Hola, saludo especial para todos nuestros seguidores en el mundo, gracias por su tiempo y audiencia para nuestros contenidos a diario en Noticias de Última Hora y, notici y Noticias Internacional en el Mundo. Es noticia lo que está pasando en Bakhmut. allí el representante del grupo Wagner, estamos hablando de Yevgeny Benny Prigocin, está diciendo en un video que ha sido difundido por redes sociales que esta agrupación ha capturado este asentamiento o por lo menos la zona cerca del edificio de la administración en pleno centro legal capturamos a Bakhmut y los comandantes de las unidades que estaban capturando el edificio de la administración y todo el distrito central, central llevarán e izarán las banderas esta es la bandera de la compañía militar privada Wagner estos son los tipos que capturaron a Bakhmut. Según estas declaraciones, dicen que las AFU o quienes están tratando de repeler a los Wagner permanecen ahora en los distritos occidentales. En un sentido legal es nuestra. El enemigo permanece en los distritos occidentales. El edificio, de la, el edificio de la administración de la ciudad está detrás de mí. Esta es una bandera rusa, a la buena memoria de Vladimir Tatarsky. Por su parte, en una nota oficial que ha emitido Kiev, han aceptado que la federación está luchando por el control total de Bakhmut. Sin embargo, según lo que ha dicho Zelensky, la situación allí es bastante difícil y tensa en el este del país, sin decir explícitamente que Bakhmut ya está, eh, bueno, Está siendo apurado en el control total por parte de los rusos. Expertos dicen que las cosas son claras. Los cambian según los suministros que tengan cada uno de los bandos que este factor es clave para el avance o la defensa del asentamiento esta información es la más reciente que han emitido desde Kiev el 3 de abril en donde bueno ucrania afirma el lunes que las fuerzas rusas estaban muy lejos de capturar la ciudad oriental de badnut y que los combates continúan en torno al edificio administrativo donde el grupo Badmer afirmaba haber izado la bandera rusa esto lo dijo un portavoz del mando militar del este de Ucrania que dijo a Reuters que no estaba claro de dónde fue que izaron la bandera y que habían afirmado que no correspondía esta información a la captura de la ciudad en donde, pues, Prigozhin habría dicho que prácticamente ya estaban apoderados del centro de Bakhmut. Por teléfono, un eh, militar ucraniano, Cherny Cherevaty, habría dicho que izaron la bandera sobre una especie de retrete y fijaron a un lado de quién sabe que colgaron su trapo y dijeron que habrían capturado la ciudad, bien que crean que la han tomado, dijo por teléfono un militar un <todos> militar no reconoce algunos avances rusos en el interior de la ciudad pero insiste en que se sigue combatiendo y que sus defensas resisten en algunas posiciones. El presidente Zelensky ha reconocido esta noche que la situación es muy tensa y ha ensalzado la labor de los defensores ucranianos. No se quiere dar por perdida la ciudad de Bavio. Repetimos, hace pocas horas el jefe del grupo Mer escenario Wagner Prigozín dijo a última hora del domingo que las fuerzas habían izado la bandera rusa sobre el edificio de la administración afirmando desde un punto de vista legal que Badmut había sido capturada por Rusia idea que ha sido también eh, negada o por lo menos no comentada por parte del presidente de Ucrania Zelensky o de otro lado se habla del deceso del corresponsal de Conocido como Maxim Fomin, más conocido como Vladen Tatarsky, hace pocas horas en un atentado sucedido en una cafetería de San Petersburgo en Rusia. Según lo que está diciendo el Comité de Investigaciones de Rusia, habría sido señalada una ciudadana de estar presuntamente implicada de origen ruso, identificada como Daría Petrova. Allí en este lugar, 30 personas recibieron lesiones de consideración, remitidas a un hospital al estallar la estatuilla que fue colocada el periodista prorruso que falló en esta escena. La potencia de las explosiones comparable según las autoridades al uso de 200 gramos de TNT. Según la información, le han abierto una causa penal a Daría Petrova por el asesinato del comunicador y desde el Comité de Investigaciones anti de Rusia han señalado que podría estar Kiev detrás de esta acción. Dimitri Peskov, portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, también lo ha declarado. En el interrogatorio que le hicieron a la ciudadana, admite haber llevado la estatuilla, pero al ser preguntada sobre quién se lo habría entregado, negó decir esa información frente a las cámaras. ¿Entiendes por qué te detuvieron? Entiendo. ¿Por qué? Por, digamos... Estaba en la escena de... De Vladimir tatarsky ¿Qué hiciste? Traje la estatua. ¿Y quién te dio la estatua? Puedo contarlo más tarde. Según la información del Ministerio de la Defensa de Rusia y del Exterior de Rusia, se reporta por parte de esta cartera, la acusada al parecer hace parte del Fondo Público del Opositor Navalny en la Federación. Bueno, estas noticias también son relevantes respecto a lo que está diciendo el Kremlin y a lo que están diciendo desde Ucrania con respecto a lo que ha sucedido con el comunicador o el bloguero Tatarsky en las últimas horas en San Petersburgo. Póngale mucha atención porque en las últimas horas Europa Press da a conocer que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky ha reaccionado este lunes a la muerte del bloguero ruso Vladimir Tatarsky de un atentado en la cafetería de San Petersburgo cuyo asesinato ha dicho debería hacer pensar a Moscú. Cito las palabras del mandatario. No pienso en lo que está pasando en San Petersburgo o en Moscú. Rusia debería pensar en eso. Estoy pensando en nuestro país, ha dicho el presidente. U durante su visita a la localidad de Yagdine, en la región de Chernigov, con motivo del primer aniversario de su liberación tras la invasión rusa. De otro lado, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova ha afirmado que la falta de reacción del Norte, Reino Unido o Francia, al asesinato este domingo del periodista ruso Vladimir Tatarsky es revelador. Hasta hace poco Occidente combatía el extremismo y el terrorismo. Marchaba unido en el país en defensa de los periodistas, víctimas de atentados, Hoy habla por sí misma la falta de reacción de la Casa Blanca, Down Street, el Palacio de Liceo y lugares parecidos que tanto se preocupan por los periodistas y la libertad de prensa, afirmó Sajarova, según recoge la agencia de noticias rusa TAS. Se ha referido también a la reacción de Kiev, donde los receptores de los créditos occidentales muestran sin tapujos su deleite por lo ocurrido. Sajarova ha subrayado que las fuerzas de seguridad aún no han dado una opinión legal sobre lo ocurrido. Nosotros daremos una opinión moral. Los periodistas rusos sufren constantemente las amenazas de represalia del régimen de Kiev y sus inspiradores que cada vez se convierten más en realidad, añadió la portavoz que denuncia una casa de bruja en los medios occidentales. El sindicato de periodistas de Rusia reaccionó al atentado contra Tatarsky, que lo calificaron como los hechos de crimen contra los periodistas allí en Moscú. Entonces, para cerrar esta nota, Bladen Tatarsky era conocido como Maxim Fomin y en redes sociales era muy conocido con el nombre de Bladen Tatarsky. Su nombre real, Maxim Fomin, periodista de que nació en Donetsk en 1982, cubrió el conflicto ucraniano y recientemente pues se conoció que la cifra que manejaba de seguidores en su canal de Telegram obedecía a el medio millón de suscriptores. Vamos a continuar con más información. Polonia entregó los primeros casas 1029 a Ucrania. Según había punto, vía punto pro, se sabe que contrario a declaraciones de las autoridades polacas de que se hubiera parado lo que es la entrega de estas aeronaves al gobierno de Sen se supo que llegó desde Polonia un lote de cuatro aviones de combate de este tipo prometidos por el gobierno de Andrzej Duda. El representante del presidente polaco Marcin pridax dijo al aire en una estación de radio polaca RMF que Ucrania ya recibió los primeros cazas MiG-29 de Polonia, pero aún no se indica el número exacto de aviones que fueron transferidos o desplazados al territorio de Bar sin embargo, los recursos polacos informan que se está hablando de cuatro casas MiG-29 a pesar de la frontera común entre Polonia y Ucrania que fueron transportados a territorio ucraniano. De hecho, se habla que en los últimos días la Fuerza Aérea de Ucrania aumentó en ocho casas MiG-29 en particular. El Oaxia transfirió cuatro casas MiG-29 a Ucrania. El aumento de estos aviones por parte de la Fuerza Aérea crea dificultades adicionales ya que Kiev tendría la oportunidad de llevar a cabo ataques adicionales en distancias significativas debido a la presencia de casas podría repeler con mayor eficiencia los ataques con misiles y ataques de vehículos aéreos no tripulados. Potencialmente, Polonia tiene la intención de transferir 28 casas MiG-29, sin embargo, se supo que 8 recibidos previamente por Polonia aún no pueden ser transferidos debido a la falta de de coordinación de las entregas con Berlín. Al mismo tiempo, Eslovaquia tiene la intención de transferir en las próximas semanas 12 casas MiG-29, lo que en total supera el número de estos aviones de combate que tiene la Fuerza Aérea de Ucrania desde febrero del 2022.